Se supone que en esta caja me están esperando unas luces, son unas luces LED RGB, eh, son paneles creo que son como de ciento y pico de LEDs. creo que son 130 LEDs. Y lo más bacano es que no se alimentan por corriente alterna, se alimentan por USB, o sea que para eso es el uso de esta batería. Pero no nos adelantemos, vamos a ir abriendo y vamos a ver qué nos va esperando acá. Bueno, hay una vaina a tener en cuenta y es que estas luces vienen en paquetes de A3, individuales creo que saldría más costoso, el punto es que eh, las tres valen como 210 mil pesos, 70 mil pesos cada una es un muy buen negocio y para hacer RGB, mire, eh, vale la pena, vale muchísimo la pena, sobre todo porque son USB y lo podemos conectar con cualquier adaptador de corriente para, eh, eh, por ejemplo, el cargador de un celular o simplemente lo conectamos con una batería que bote 5 voltios, 2 amperios y le dé la energía suficiente para que él pueda alumbrar. Esa es la otra. Vienen con trípode también. No solo con adaptador de corriente. Vienen con trípode también. no sea, una belleza esto. Entonces, vamos a destapar. O sea, vienen en paquetes de tres. Entonces, prácticamente lo que viene en una, vienen las tres. Yo creo que no es necesario ponerse a complicarse sacando las tres bombillas. Entonces, con una de estas ya estoy más que bien. Vamos a sacar el trípode que viene incluido creo que no viene nada más, ok, no viene nada más en esta caja, viene el trípode este y es súper chévere, se parece mucho a los trípodes en donde ponen esos parlantes grandes, solo que es a mucho menor escala, lo único que uno necesita es abrirlo, cogerlo de las patas, abrirlo, se abre, se levanta, listo, y ahí quedó, súper bueno, miren eso. O sea, bacano Sobre todo yo, por ejemplo Esto me sirve mucho para el streaming Porque yo eh, tengo, digamos Un espacio más o menos reducido Entonces pongo una bombilla aquí No me come mucho espacio No necesito poner el tripo De un full size ahí al frente O una luz que me termine quemando Sino una luz como de apoyo ¿sí? Aparte de las luces que tengo eh, Superiores eh, Pues una que, que me sirva Como a, a, a iluminar bien la cara Para que se pueda distinguir Bien el sujeto del fondo Bueno, tenemos acá también La luz como tal Y viene con... Bueno, con papel burbujas, súper satisfactorio. Viene la luz, viene con dos prensas, una que es para ajustar cuando se pone al trípode y la otra que es para ajustar eh, el cuello eh, de la luz directamente Para darle como un ángulo Viene con tres botones Viene con el botón de encendido y apagado Viene con un botón eh, de frío o caliente Y viene con el botón de RGB Viene también como con una especie de difusor incluido Que es súper conveniente Sobre todo cuando la luz es un poco fuerte Y sirve también de protector de los LEDs Toca tener mucho cuidado Porque los LEDs están es expuestos Ahí los pueden detallar un poco mejor Están, o sea, súper bonitos Vienen 144 LEDs en total pero vienen 3 de 48 vienen 48 blancos vienen 48 amarillos y vienen 48 que son los que son los rgb antes de conectarlo vean que acá en el usb les dice la especificación 5 voltios 2 amperios la corriente necesaria mínima para que el para que la, la luz pueda funcionar acá se empezaron a iluminar los botones o sea que está recibiendo corriente y está recibiendo la que es vamos a darle al botón de encendido y vamos a ver qué tal nos va Apague la luz. Apague la luz y a ver qué tal. ¿Qué tal me veo? Oh. ¿Será? ¿Sí? A ver. Ok, acá hay una perilla. La perilla que dice Bri es la de brightness, es la de brillo. Acá están iluminándose solo las amarillas y las blancas. Y la otra es para ajustar la temperatura. Si la quieres full amarilla, full blanca. O si las quieres como en, en un equilibrio de las dos para sacarle el máximo provecho a las dos. ole ¡Súper buena! Y alumbran bacano. Mira, acá me yo ya está mamá estarla viendo así. Y tenemos el botón del RGB. Vamos a ver qué hace el botón de RGB. R, RGB, RGB Ok. ¡Ah! ¡Ok! ¡Uy! Son los patrones. ¡Ah! ¡Oh! este es súper bonito, huevón ¡Mire! ¡Ay, parce! ¡Qué chivo! Aunque el trípode es, bastante, es algo bastante, bastante mainstream. O sea, es algo que no, tampoco tiene mucha ciencia. Y vea, una luz portátil conveniente a la mano con un montón de patrones. Hermano, les voy a decir, si necesitan luces, vienen 3 a 210 mil pesos. Todas configurables, todas por USB. Acá, bueno, caben dos, Pero por acá yo tengo la otra powerbank. Vea, tin, puedo conectar cuatro acá del tacazo. Es 5 voltios 2 amperios, esto eso come 5 voltios 2 amperios come la, la 5100 que yo tengo y le dura como 10-12 horas la batería, entonces acá también hay más o menos que 9, pongámosle 9, 8, 8 horas continuas, continuas de energía. Solo para esto. Y es por un solo USB. Esto se puede conectar hasta con el cargador de un celular. 105 voltios, 2 amperios. Verifiquen muy bien esa, ese tema de las salidas. Porque con menos no les va a funcionar. Y es posible que la quemen. Intentando la hacer funcionar los LEDs a una corriente que no es óptima para ellos. La, eh, es, es bastante conveniente, hermano. Uy, esto es esto es la vergaquera. Miren. Ni siquiera, ni siquiera sé qué marca son, qué marca tienen. No tienen marca, maricas son de Amazon, no tienen marca. Esto es como cuando uno encuentra, compra cosas por Alibaba o por Aliexpress y, y, y encuentra oro. Hermano, hermosísimo, hermosísimo, recomendado. La verdad, muy contento. No sé qué más pedirle a la vida que una luz de estas, güey. O sea, son pequeñas, son convenientes, la transporta usted a cualquier lado y la conecta con cualquier cargador. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Acuérdense que a mí no me patrocinan esta mierda.